Hace tiempo, los chilenses y los sargentos vivían en constante odio. Hasta que un día, los chilenos debieron dieron la Patagonia a los chess, Dejando a los chilenos atrapados en los confines de Valparaíso. Año 2020X. Las leyendas cuentan que quien suben por el ascensor, un ascensor no bajará. Al menos casi siempre siendo como cancerbero. Y ahora, damas y caballeros, presentamos al suki cantante. No sé si te puedes, la clínica es una opción que tú no tienes. Te de darlo, pero tú solo sigues fallando. Nunca ganarás, estaremos De en la final de... Obvio que te lo hacemos, Y aquí te esperaré una vez más. Estoy hecho de Amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Amor, amor, oh, oh, oh, oh. pero un bueno. asesor bajo. <ríe> Tenía que tirarla. Esa weá salió en en oh, Steven oh, Universe. Oh. Oh, oh. <ríe> Qué buenísima El guatón espacial. <ríe> ¡Hola, Kemi! ¿Cómo estás? ¡Vamos al faro! ¡Oh, no! ¿Por qué hay un guatón acá? ¡Muere, guatón culiao!